tema muy actual porque de hecho eh, los dominicanos han encontrado como una puerta abierta y se trata de México, de Guatemala, no solo los dominicanos sino eh, cantidades de no América, eh, Suramérica, con la caravana caribe, migratoria, ¿no verdad? La famosa caravana migratoria, incluyendo los haitianos Entonces, también. Entonces eh, nosotros no nos íbamos por ahí. Pero al ver que había una situación internacional Vía se... Guatemala y México Exactamente, entonces como que los dominicanos dicen, No, pero espérate, porque ¿Por aquí, por, es aquí, por aquí es más fácil Y le están dando Entonces, eh, hay mucha gente de esa Que quizá califiquen para una visa y no lo saben ¿Cómo podemos, cómo está el proceso de también, visa? aparte de eso Hay que incluir las la tantas personas Recientemente, una lancha sí. Que iba rumbo a Puerto Rico también Con hermanos dominicanos eh, eh, eh, sumergieron en, en, en, en el canal de la Mona eh, naufragaron naufragaron eh, y entonces y salió más. de Samaná entonces es una historia repetida muy triste donde tantos hermanos dominicanos eh, han fallecido, han perecido eh, eh, ahogados con ese sueño de llegar a, a, a los Estados Unidos claro que sí, entonces sí. ¿cómo está eso del visado de paseo en la actualidad? porque yo veo que la embajada misma le ha dicho a los dominicanos, no se vayan por ahí, que esa no es la vía, no es México, no es Guatemala La embajada eh, americana aquí lo dijo en esta semana Y que también tienen visa, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está eso actualmente? Muy bien, fíjense, en cuanto a lo que tiene que ver con el visado americano Hay algunas situaciones que es importante destacarla No es menos cierto que muchas personas han logrado llegar a Estados Unidos eh, Pues cruzando el muro ...cualquiera de las circunstancias a las cuales se exponen... ...ya que la travesía es bastante arriesgada... ...y lo que nosotros vemos es un número, un sinnúmero de personas... ...que a través de, de, del Instagram, a través del TikTok... ...pues dicen sus hazañas y cómo lo han logrado... ...pero el aspecto es si vale la pena... ...si después que estás allá es tan importante... ...si se te permiten algunas cosas... ...es importante destacar lo siguiente... ...en cuanto a, a lo que es nuestro país no aplica para el asilo, que en este que en el caso específico de Haití se aplica, de Venezuela aplica, porque sus países tienen situaciones difíciles y sí pueden aplicar para lo que es el asilo. Mientras que en el caso nuestro, como nuestro país tiene o percibe cierto tipo de estabilidad, nosotros no tenemos ese beneficio del asilo político. Ahora bien, es como ustedes decían. Hay momentos, o más bien hay personas de esas que gastan una cantidad de dinero exorbitante por hacer esta travesía. Algunos lo hacen, bueno, algunos que trafican este tipo de personas, le cobran ciertas cantidades para llevarlos y muchas veces nosotros vemos en los reportajes que ponen algunas escaleras para que crucen el muro y después que están de aquel lado, pues ya estas personas que trafican estas personas a la vez, valga la redundancia, eh, reciben su dinero, bueno, pues lo dejan, ellos echan a correr desde que cruzan eh, el muro, o el famoso o mencionado muro. Ahora bien, como le decíamos, no hay personas que pueden calificar en cuanto a lo que tiene que ver con un visado B1 o B2, y dentro de esta categoría nos encasillamos porque es el tipo de visa más común que nosotros utilizamos, y que hubo una época 2013-2018 en donde desbordantemente... Eh, muchos de nuestros ciudadanos lograron obtener un visado Y quizás con mínimamente calificar Ahora bien, es importante Las personas que se fueron ¿Cómo podrían ellos eh, calificar para un tipo de visado? Es simplemente una asesoría Si ellos eh, toman una asesoría con relación a su, cuál es su perfil Si pueden o no eh, Lo decimos así porque nosotros hemos entrevistado Varias personas Lo primero es que analizamos su perfil y le decimos hasta qué porcentaje ellos pueden calificar para una visa de paseo. Y le ponemos las condiciones que existen. A muchos de ellos, Nelson, eh, le han otorgado su visa sin el mínimo de los requisitos exigidos. Eso es lo que yo no entiendo. Por, ¿Por, por Estados Unidos. ¿Por qué, qué pasa eso? ¿Por qué, qué pasa eso? Sí, sí, es importante eso que tú dices. Por ejemplo, hay personas que tienen cierto tipo de edad. Pero, o sea, en mi experiencia como profesional del derecho... Hemos enviado personas que no tienen eh, no tienen un arraigo de propiedad, que son una casa, un terreno, lo que sea, no tienen arraigos económicos. Y los arraigos de familia, pues ya lo han terminado porque ya han avanzado de edad. Más sin embargo, ellos le han otorgado el visado. No quiere dejar dicho esto, claro está, ojo con esto. No quiere dejar dicho que todo el que vaya con el mismo perfil, pues les van a dar un visado. Porque existen por lo menos seis criterios en los cuales las personas pueden fundamentarse para poder obtener un visado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos mencionar dentro de los requisitos? Ya mencionamos el arraigo de propiedad. Una persona, ¿qué son los arraigos? Para, para que la gente pueda entender, porque solamente se dicen los conceptos, vamos a desmenuzar el arraigo, es que a mí me ata en mi país?, que le garantice al consul, porque de que yo me presento una ventanilla y el que está de aquel lado me ve a mí, este se va a quedar. Eso es lo que yo tengo que desbaratarle de su cabeza. O sea, yo tengo que sacarle al de su cabeza que a mí me interesa quedarme en Estados Unidos. ¿Cómo yo se lo demuestro? Bueno, sencillo. Tengo propiedad, ok, tengo un solar, tengo una casa, a mi nombre. En muchos casos ha funcionado lo que es un acto de venta. Lo único que un acto de venta no tiene el mismo peso legal que es un título de propiedad. Un título de propiedad está registrado a tu nombre, pasó todos los protocolos y registro de título, te entrega un título a nombre tuyo. Ahí hay una certificación. Mientras que un acto de venta lo puede hacer cualquiera. Pero hay algunos elementos que son importantes a la hora de una entrevista cuando se tiene un acto de venta. Y es la psicología que maneja el oficial consular que está de aquel lado. Que cuando tú le dices, yo tengo un acto de venta, Oye, en la medida en, o la manera en que tú le presentas que tienes un acto de venta, ellos se dan cuenta si es real o no es real. Aunque hay algunos magos que dicen una mentira que hasta ellos mismos se lo creen. Constantino, hay una preguntita sobre los actos de venta. Estas, estos dominicanos que suelen rellenar su cuenta bancaria en un mes antes de solicitar una visa... Con ese, con ese empeño de querer mostrar que tienen algo algo económico que los hace aquí. Que la mayoría de veces son prestados, es dinero Exactamente. prestado. Exactamente. ¿Qué tanto influye en eso? Sí. ¿No es mejor hacer como un, un perfil más sí. más, como más más como al paso, de que se vea de que en un trayecto de un año ya tú tienes ciertas cuentas, ciertos balances económicos? Sí, mira esa pregunta es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque la gente cree que un visado se fundamenta, en tener una cuenta abultada. Ahora bien, yo voy a exhibir 150 mil pesos, pero yo gano 20 mil pesos. Óyeme, ganando 20 mil pesos y tú 150 o 200 mil pesos, es un poco cuestionante. Entonces, él puede cuestionarlo. Aparte de eso, el movimiento bancario que tú tienes en las, en las instituciones en la, cual, en la cual tú, bueno, pues tienes ese ahorro, lo que sea, o te lo prestaron. Hay algunas organizaciones que nos presentan lo que es el movimiento. Está bien, pues puede pasar, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a viajar y nos paramos en Border Protection, o sea, en la, en la frontera, en Estados Unidos, nos preguntan, eh, ¿cuánto usted tiene para gastar? Esa pregunta a todos, bueno, a mí me la han hecho. La mayoría de veces. La mayoría de veces. Correcto. Ellos hacen esa pregunta. Entonces... Es Ese fundamenta? es el oficial de migración cuando usted llega allá. Exacto, el border protection, o sea, sí. la, la, la frontera ya, no. cuando tú llegaste al aeropuerto. Eh, ellos te hacen las preguntas de rigor Usted lleva algo de animales De agricultura de, de Batata, eso son, yuca Esas son preguntas clave ahora mismo Eso la, es la correcto La más reciente visita que tuve en Estados Unidos pues hicieron, ¿no? Me reiteró esa pregunta Usted lleva usted lleva frutos Asuntos de agricultura, comida No, nada ¿Le vieron cara de agricultor? Me lleve, no, eso fue lo que me preguntaron ¿no entiendes? Me parece que sí que me vieron la cara de De, de agricultor <risa> <risa> qué bueno. Entonces, eh, eh, sí, esos son esos son chequeos de rigor que ellos establecen para mantener el control en su frontera de qué cosas van a entrar, qué cosas permiten, Sí, pero eso es aleatorio, no. eso es al azar, aleatorio le hacen esa pregunta mayormente. Sí, regularmente así. El, el famoso cuartito, el cuartito uh -huh. de ti no te están esperando. Aunque tiene su historia en el sentido de personas que tienen unos nombres que son... Eh, eh, familiarizado o parecido a alguien que ha cometido cierto delito tú tienes que pasar como cinco veces por el cuartito ya la quinta te dejan pero mientras ellos no depuren que ese no eres tú y ellos hasta dicen pero que por qué me chequea no porque hay que ir a una persona entendemos que es difícil pero eso es de rigor y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo eso es así pero siguiendo con la línea en cuanto a lo que es calificar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 que el arraigo son los niños que se quedan, bueno, yo no voy a dejar a mis hijos por ir a coger lucha para otro país, Así o cualquiera de, la, de las inquietudes que puedan surgir. Esa es una correlación a la familia. Está, mencionaba eh, la joven, con relación al arraigo económico. Ha de suponerse que si usted va a Estados Unidos a hacer turismo, usted no va a ir, aquí estoy, porque lo primero es que te, va, te van a solicitar es que tú compres un vuelo, y nosotros buscando en alguna de estas páginas podemos encontrar un de y de vuelta de 20 mil pesos en adelante. Entonces, tiene que tener recursos. ¿Para qué? Para hacer turismo. Porque allá no te están esperando para ponerte en el bolsillo lo que tú requieras para montarte en los trenes. En cualquiera de los estados que tú vayas, como quiera vas a gastar dinero. Pues es parte de los requisitos que ellos tienen. Hay otro requisito más que es el arraigo educacional. No es lo mismo una persona que esté en un segundo de bachiller a una persona que sea un profesional. Se, se aspira que la persona tenga por lo menos un año de su carrera profesional. Y a la vez, importantísimo es que la esté ejerciendo. Son dos puntos importantes. Eres profesional en contabilidad, pero estás trabajando en... No, o sea, si tú, si tú eres maestro pues tu trabajo debías acoplar con esa profesión para la que tú te preparaste, ¿verdad? Entonces, ese arraigo también es de suma importancia. Eh, el arraigo de no antecedente delictivo, eso es fundamental. Una persona que tenga problemas o conflicto con la ley, que no piense que ni de juego va a entrar a Estados Unidos. Eh, me topaba con un, un compañero, eh, yo no le trabajé, le trabajó a otra persona. Ya había ido, esta era la cuarta vez, cuatro veces a buscar visa. Y, y, y, y me dice, contate si no es que yo no sé qué es lo que está pasando. Y me dice, bueno, eh, me topé con él en el palacio que estaba haciendo unas gestiones y me dice, mira, ya yo sé cuál fue el asunto. Yo investigué y es que yo tengo un problema de hace mucho con una mujer que yo estaba viviendo que me puso una, una denuncia. Oiga, ¿hasta qué punto? Pero... <risa> Cuando él iba a buscar el de no antecedente delictivo No salía nada ¿Me ah. entiendes? Licenciado, pero también se da el caso De que van personas eh, al consulado a, a solicitar la famosa visa de paseo uh -huh. La B1B2 Correcto Porque hay, a, hay otro tipo de visa también de Eso es correcto y, Pero, eh, y son personas que son, tienen empresas Y tienen solvencia Y el cónsul le dice no Sí, no te lo, veces. se la niega, no muchas veces no una mayoría de veces sí. no y entonces esa persona entonces sin embargo va otro que se le ve en sí, la cara la necesidad y el deseo de que dan. le den dos días, uno para llegar y el otro y para otro esconderse para que... entonces a ese, <risa> ese le dan la visa explíqueme eso, es así, eso, eso. Es También, dentro de esa pregunta eh, si es, sí es cierto que los cónsules, los vicecónsul tienen limitaciones de visa por día, tienen una, una, una cuota una de, de, de visas. Le hago sí. esas dos preguntas. Sí, sí, precisamente es muy cierto. O sea, los oficiales consulares tienen una cuota de visa asignada. O sea, ellos tienen una cuota Pero que visa. si terminan ya y ya se agotan, sí, es bueno que cierren temprano. la ventanilla y ya, porque todo el que vaya le van a decir que no. Bueno, ustedes saben de negocio, ¿verdad? Cerrar la ventanilla un poco arriesgado incluso. temprano. <risa> sí. Bueno, se acaba. Ah, bueno, bueno lo importante eso, la hora de la entrevista es importante que usted seleccione una hora temprano. ¿Por qué temprano? Porque el cónsul no, no, no se ha enfrentado con situaciones difíciles, porque son tantas personas y, y gente que no califica, a veces se incomoda. Entonces, si usted se topa con un cónsul que viene con una situación y ahora le toca a usted, ¿qué usted espera que se puede presentar Rechazado. en esa entrevista? Y muy cierto, como usted decía... Eh, si hay personas que tienen todo, lo cubren todo. Más sin embargo, terminan siendo rechazados y nos preguntamos, ¿qué pasó? Si yo, salen frustrados, traumados de esa entrevista. Entonces, Bien, amigo, es lo sí. que decimos. A veces hay situaciones ocultas de esa persona que la desconoce. Es importante eso que ustedes están señalando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a buscar todas las instituciones en las cuales quede registrado algún, bueno, eh, le voy a, a, bueno, quizás sea indiscreto, pero hay personas las cuales han tenido su visa, ha pasado, su visa la han tenido y cuando van a renovar les rechazan la renovación. ¿Por qué? Porque antes de tener la visa en el 1900 y tanto, hubo un ilícito que cometió, pero le está repercutiendo después de que ellos le dieron el visado. Entonces, eh, sí, hay personas que a veces tienen cosas y ellos no lo saben. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mire, vamos a buscar en, en antecedentes, no antecedentes penales. ¿Qué hay por ahí? Alguna multa que usted haya tenido. Porque ustedes saben que en nuestro país existen las famosas multas fantasmas. Hay gente que ni siquiera sin tener vehículo tiene multa Y usted dice, pero ¿cómo sucede esto? Nuestro país es maravilloso. Entonces... Lo correcto es que la persona se verifique y es fácil verificar si uno tiene una multa o no, como ustedes saben. Entramos a internet, pues suministramos nuestro, nuestro, nuestra cédula y ahí sale si nosotros tenemos una multa o no, que son puntos importantes a la hora de nosotros aplicar por un visado. Y a veces nos niegan eh, por cualquier cosa y muchas veces de estas, y como está a discreción del oficial consular, como usted decía... Gente que no califica, bueno, usted tiene, le felicitamos, usted tiene ahí sus 10 años. Y entonces, ¿y aquel? Entonces, ahí es donde muchas veces llega el desespero de muchas personas que quieren entrar a Estados Unidos a acomodar el lugar. Aparece, alguien le dice, mira, la vuelta, México es la vuelta. Y México, entonces agarran y se enrutan, arriesgándose todo lo que se puede arriesgar, e incluso... Dentro de esa travesía han visto violaciones, han habido atracos, han habido situaciones porque solamente se cuenta lo bueno de la película, pero el trasfondo, las cosas malas que se pasan. Pero usted ve, hay, hay, un, hay un tren que le dicen la bestia. Le dicen la bestia, no es por ser un tren, es una línea de trenes que van pasando y la gente se sube encima de esos trenes, expuesto a qué? A dormirse, muchos han muerto, se han caído de ahí, le han pasado situaciones. Y, y la recomendación nuestra es lo que desde el principio venimos diciendo. Busque una asesoría con un abogado y que él le oriente sobre qué hacer. En, en mi caso, me he topado con personas que ganan 7 mil pesos. Dicen, pero 7 mil pesos no es suficiente. Ok, pero ¿qué hace uno? ¿Y su pareja qué se dedica? Ah, no, mi pareja es ganadero. Ah, pero espérate, ¿qué pasa en nuestro, en nuestro país con las relaciones matrimoniales? Que lo que es del uno es del otro. Es del otro. Pues usted aparte de esos 7 mil pesos, usted tiene un ganado. ¿Me entiende? Claro, de verdad es verdad Entonces son de esas cosas maravillosas que se dan, pero que si usted no va a ser analizado... ...donde un profesional del área... O sea, que lo orienten, la orientación eh, vale mucho. Y que investigue si hay Inve un problema. Investigar. Constantino, eh... hay una preguntita. Ajá. ¿Qué posibilidad tiene, si es que alguna la tiene, esas personas que ya intentaron... ...pero Migración los devolvió, pueden solicitar la visa? Bueno, ya hay, ya hay lo que se llama un ilícito. O sea, dentro de ese ilícito usted violó algo... Y, y después que usted le viola la ley a Estados Unidos, olvídese, Yo le dicen, no, que un perdón. Mire, yo he escuchado personas, mire, hay, una, hay un delito que es el que tiene que ver directamente con el, el fraude matrimonial. El que le rechazan por fraude matrimonial, que busque la manera de cómo hacer su, su, su Estados Unidos aquí, o su sueño dominicano hacerlo aquí. Porque Estados Unidos no lo va a hacer, porque es inadmisible de por vida. No puede ahí, entrar ahí, en ahí. Estados Unidos. Cuando, cuando, entonces, ¿qué pasa con él? Eso Solo los que tienen que irse por México y Guatemala. <risa> porque no, no hay de otra. No. <risa> es así. Entonces, ¿qué situaciones se dan? Que la gente, no, que mi, que, que mi hijo que es ciudadano puede someter, sí, somete el perdón, 600 y pico de dólares, y la, despe y la espera, y la demora, y como quiera, cuando va, no, usted es inadmisible. Y vuelven y lo intentan, porque si ya le dijeron que no, es lo que le digo. Ese podría ser el caso de las personas que se quedan, eh, se pasan de tiempo y luego retornan al país. O, eh, eh, ¿Qué podría ocurrir con ese tipo de personas? Ya no serían válidas para aplicar de nuevo a una solicitud de visa. Sí, sí, este tipo de personas entran de lo que es el castigo. Porque hay personas que se quedan sin darse cuenta también, oh, se enferman. Oh, oh, oh. Y, Ay, qué inocentes. Sí, son, son muy inocentes. Sí, qué interesante es pregunta. esa pregunta. ellos. yo creo que están en República Dominicana ya. Y hay frío. Mire, regularmente la visa de paseo le dan seis meses. Claro, esos seis meses, si el oficial de la, el de la, el de la border protection le dice, bueno, le damos hasta tal fecha. Yo regularmente marcan los seis meses, pero esos seis meses son, entre comillas, porque si tú le dijiste, a, al, en, en, en tu formulario dijiste que tú trabajas en una empresa privada o pública, ¿qué empresa te va a dar a ti seis meses para que tú tengas vacaciones? Bueno, Entonces son ganchos lo que sí, ellos le claro. están tirando. Una pregunta, y el que va por poco tiempo siempre, ¿no tiene ningún problema? No, no, el por que va por días, poco tres. tiempo... Le está dando un uso correcto a su visa. Ah, Le está dando un uso correcto. Ah, bueno. <risa> Pero hay, hay, hay, hay viajantes, eh, licenciado Constantino, también, personas que viajan muy continuamente okay. eh, a, a ese país. ¿Podría esto traer una... Porque con una visa B1-B2, ¿qué tanto paseo tú tienes? Bueno. Sí, ¿eh? interesante. Las preguntas de ustedes sí, son muy buenas. Son ganchos, más Para la ganchos. población. Eh, que regularmente sí, porque tiene hay gente que le dan visa de paseo y no salen de Estados Unidos. <ríe> es como Haciano. si vivieran allá. Haciano. Es como si vivieran allá. Sí, sí, es cierto. O sea, eh, son admisibles quizás como máximo tres entradas en el año. Te va dos veces, tres, años, tres, tres entradas en el año. Pero si usted dice, en cada una de esas entradas, yo he durado dos meses, usted tiene la mitad del año fuera de su país. Es verdad. Entonces, ¿qué hace? Porque usted llega normal, usted pasa de Entonces ahí puesto. vienen las cancelaciones de visas. Correcto. Las ahí cancelaciones viene, ahí, de visas. ahí viene. Una pregunta, ¿tiene el dolor. autoridad un, un... Un oficial, un oficial de migración, de, migración claro, de, claro. de cancelar una visa otorgada por... ¿Que si tiene autoridad? Ajá, o por sea, supuesto. por eso motivo. Por supuesto que sí, si él encuentra que ha habido una violación. Eh, y, y este caso, eh, es bueno resaltarlo. Si usted tiene una visa B1-B2, esa visa no le permite a usted una. No permite que usted se case, no permite que usted trabaje. Si usted le preguntan a qué usted viene, no, yo vengo a... Apegados a pegar dos o tres tablas, como decimos, una carpintería o dos o tres bloques. De ahí mismo usted le llenan un informe, lo ponen a descansar y lo devuelven para atrás, para su casa. Ah. O sea, no se puede trabajar, no se puede casar. La visa tiene sus usos exclusivos. B1, B2, o usted va a hacer negocio o usted va a hacer turismo visitando a Ah, pero a mira, es un punto importante. Ah, claro. eh, B1, B2... Paseo la B1 es para negocios. Y negocios, o sea, no. te puede... Negocio, no, te estoy hablando que es negocios y paseo. Pero el tipo de visa... No, normalmente es, es que no incluye las B2, dos categorías. B1 o B2. Porque la B1 es para... Hacer negocios, o sea, tú comprar. Sí, pero la, eh, la... Y la B2... Entonces, esa es la de turismo. Pero mayormente incluye, incluye las dos. Ah, la mayoría sí, sí. Nosotros no, todo el mundo tiene B1 o B2. B2. Las dos, las ah, bueno. dos. O sea, el tipo de visado de B1 o B2. Tú puedes aplicar por la 1... ...o puedes aplicar por las dos de manera indistinta... ...pero también existe la opción que tú puedas manejarla las dos... ...ya... ...entonces el, el, la justificación en cuanto a, a, la, al, a la entrada a Estados Unidos... ...a qué usted viene... ...si usted tiene una visa de trabajador... ...o si usted tiene otro tipo de visa... ...si su visa B1-B2 tiene que concentrarse en esa parte... ...qué voy a hacer... ...bueno, yo voy a visitar mi familia... Yo voy a comprar algunas cosas. ¿A dónde usted va? ¿A qué lugar usted va? Siempre le van a preguntar una dirección. Entonces, esa dirección, usted tiene que tener la dirección de un familiar, de un amigo, o de un hotel, en, en caso de que donde usted vaya, pues no exista alguien a quien usted conozca, pero no puede presentarse sin un destino. Bien. O sea, que en este caso los viajantes mochileros... Deberían como que controlar ciertas ciertas características. los mochileros se, se, se enfocan en llegué aquí Boy, a, donde, a donde me me la día. noche, por así decirlo. Sí, así, ah, mire, nosotros somos tan característicos que muchas veces lo que hacemos es que a duras penas buscamos el pasaje contando <risa> con aquel que está allá. Entonces el que está allá se levanta de madrugada. No, ...que esa historia ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado, ah, ha cambiado, ah. ah, ha cambiado. Es aquí, ahora. Me, allá te dicen ¿qué me traíste? Se ¿Qué ha invertido. Y mi queso de fe. Sí, como aquel famoso o sea, hombre que llegó allá, le dijeron que, le decían que el dinero andaba volando, mm. se encontró 20 dólares en el aeropuerto y dijo, ah, hombre, potente pues, voy yo a no, jamás ¿Cómo? en su vida volvió a ver un peso. Digo un dólar en el aire. No, <risa> si te son la historias, son historias que sí. se han vendido y ya las cosas han ido cambiando. Yeah. Eh, las ciudades estadounidenses se han ido tornando más costosas Eso es así, mira eh, Más impuestos Pero la gente sigue con ese manejo. Es, Ay, yo conozco sabe. gente que me ha dicho Yo quiero, no quiero morirme ciego Digo, ¿cómo así? Yo quiero irme, yo quiero estar en Nueva York Visitar Boston, Massachusetts Ir a Connecticut y, pero, A Miami Pero sobre todo te menciono Nueva York Sí, ¿saben Ese es como el norte, ¿verdad? Casi todo el que va al consulado dominicano cuando le pregunte, ¿para dónde? allá Nueva York. La es gente Nueva York. entiende que Nueva York es lo máximo. Y que la ciudad más poblada de, de, de por latino, especialmente dominicano, es Manhattan. Manhattan es donde más dominicanos hay. Ma, no, Manhattan y en, en el Bronx también, y, y, y Brooklyn. Sí, correcto, es eh, así. O sea, Nueva York en el aspecto general es la ciudad... Eh, la capital del mundo eh, la capital del mundo más inmigrantes porque en los Estados Unidos hay ciudades como Los Ángeles claro. que bastante más habitantes eh, eh, como esto eh, eh, Chicago Son ciudades inmensas. Ya ciudades, Georgia. ciudades despobladas, desbastadas También, totalmente, con no le gusta, pobreza extrema. no le gusta eso, ¿verdad? No, yo nunca le he visto, pero sé que hay. Son ciudades que, que un latino no se siente cómodo porque es un ambiente okay, muy americano. Sí, muy bien, es así. Sí, pero nada, existen, Entonces, existen nosotros, los dominicanos, como ese deseo de, de que hay que viajar. Es un sueño. Hay que ir, es un famoso sueño. Un sueño, y ya es un sueño... Que uno aunque tiene que ha ido hacerlo. ese sueño ha ido eh, ha ido languideciéndose bueno la situación en Estados Unidos no está no está bien eh, está incómoda la, ¿sabe la comida está aunque el carísima. licenciado vive de, de los viajantes los que tienen el deseo de viajar a Estados Unidos porque lo orienta Sí, un dato un dato un dato importante y es que nosotros no solamente hacemos el proceso nosotros le le enseñamos a la persona cómo hacer el proceso y es gratuito O sea, simplemente van al canal de YouTube Y ahí empiezan a ah, observar Ah, pero anuncia su canal Mira, de YouTube sí. Anuncia les... lo Constantino Constantino, ustedes le enseñan en inglés también <risa> Constantino. Constantino ¿Usted cobra en pesos o en dólar? Las asesorías Bueno, a veces no le dice el dólar Ajá. Pero lo convierte de una a vez, vez como ella. <risa> Pero nada, vamos a poner Constantino tus datos Porque la gente yo sé que está muy sí, interesada Para que te siga tu teléfono, celular Tu oficina eh, Constantino Rosario Para que la gente te ubique Bien. Y, y la verdad que hay mucha gente que quiere Merece orientación Merece lo primero que se... Que, y esa orientación vale dinero. Sí, es ah, así. Porque usted lo van a poner a... a, a, a, a quizás hacer una solicitud con un, con, con un concepto bien, bien orientado que le va a funcionar. Pero hay mucha gente que va al, al consulado y va a nada. Inclusive, Constantino, eh, eh, hay muchas personas también que son de las cosas que al consul no le gusta. ¿Cuáles? Que, que usted llega al, al, a la casilla y si el consul mandarlo a pasar, ya usted está... Adelante de él. Es, es bueno quedarse a, a, su, a su distancia. Eso es bueno de las orientaciones que yo sé que usted le debe dar. Eso es así. También hay preguntas que le dice, usted, ¿de qué ciudad usted? Entonces, la persona que está media nerviosa en la casilla dice: ¿Quién a mí? <risa> <risa> dice el, con, el consul: sí, a usted, a usted mismo. Yeah. Entonces, esas son de las preguntas que el consul puede airarse y sentirse mal. Eh, con la... hay más... hay más... Pero, cosas. Ver, hay, la... ahí hay suerte también. Suerte. Que... Usted cree que... que... No, ahí hay suerte. Esa es una buena pregunta. Usted cree ahí que suerte. Hay... La suerte tiene que estar... caerle bien el conso. Sí, hay que caerle bien. Sí. Sí. sí, sí, eso es cierto. Sí, de llegar temprano. Sí. <risa> sí, eso, es la eso es Suerte es prima, porque yo tengo un amigo que no va a decir nombre, porque... <risa> <risa> que después que salió de ahí, dijo, se equivocó el conso y se bajó una cerveza de la Jumbo... <risa> enterita. <risa> Realmente sí, esa, esas situaciones suelen darse eh, eh, en, en la sesión de las preguntas. También otra consejo. cosa que al consul no le gusta mucho es que como que uno no escuche bien. Cuando un consul te repite dos, tres veces una misma pregunta, ya la cosa... Porque hay personas que, que los mismos nervios te hacen que tú te, te, eh, te, te enloquezcas en turbes. ese momento, te turbes. Y al dominicano sí. que no le gusta hablar. Sí, y, no, y mayormente Ay. cuando ellos salen de la casilla a investigar algo, eso hay es que tener mucho cuidado porque hay una cámara arriba de ti que él te está viendo. Es, es para así. ver muchas veces tu comportamiento, sí, que, tú, sí. que tú estás haciendo. Entonces esas son de las cosas. ¿tú entiendes? ¿Y ese como que fue No, yo fui. No, el yo fui, tío, yo fui eh, el fue al consulado. Yo fui con un saquito, recuerdo yo, cuando fui, ah, oye, pero era, que, que, que dijeron lo que estaban, en la, yo era el último. ¿Y tú crees que visen ese de ese saquito? Y déjame decirte... Lo me Salió, wow. agraciado. Salió agraciado. Eso iba a preguntar, por ejemplo, una persona que va y lo rechazan, ¿a qué tiempo debe regresar? Por ejemplo, que te rechazan no por delito ni nada, sino porque te rechazan. ¿Por qué rechazar, Ok, mira, porque sí. eh, en cuanto a eso de volver, se estipula que usted considere, porque uno regularmente, no todas las veces, pero sabe en dónde está la pregunta... Yo le pregunto a mi cliente, ¿qué pregunta te hicieron? ¿En qué momento tú entiendes que, que, que fue que te rechazaron? Entonces, a partir de ahí, si ese elemento en el cual el cónsul no entiende que ese fundamento para rechazar la visa, se puede superar, usted puede ir, diríamos, en tres meses. Nosotros recomendamos que después lo haga, después de seis meses, en donde ya hay cierta estabilidad, por ejemplo. Nosotros programamos en el si 2020. Si tu situación cambia, puede cambiar. Programamos citas en el 2020. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, 2019, empieza la pandemia. En el 20 entró al país. Al entrar la pandemia en el país, todas esas citas fueron canceladas y reenviadas. En un lazo de tanto tiempo, incluso personas desde aquel entonces, el año pasado, fue que vinieron a ir a su ah, entrevista. Yeah, yeah. Entonces, ¿qué no ha pasado en una persona que tiene un lazo de tiempo tan largo? No, Hay muchas cosas que cambian, que, pasó. que uno tiene que hacer, agarrar, reformular otra vez o otra vez trabajar el formulario de ese 160 que es en el que se vierten las informaciones que el cónsul va a manejar para otorgar el visado. Sería bueno ya en los minutos que quedan, porque le hemos dedicado el tiempo a Constantino Rosario y es, no, no ha habido desperdicio. No, eh, nos gustaría que nuestro señor director, Jonás, ...nos ponga... ...vamos a permitir que sea tres tre llamadas... Muy bien. Eh, ...para que algunas personas que tengan algún tipo de inquietud... ...se la pueda eh, formular en el aire... ...al licenciado Constantino Jonás... ...pon, pon el 809... ...el teléfono de acá es el 829-575-5700... ...cualquier persona que tenga... ...ahí está, gracias Jonás... ...cualquier persona que tenga una pregunta... ...vamos a permitir tres preguntas... Si se, ...en lo que queda de tiempo... Eh, ...en el programa... Para que. Una inquietud, ¿verdad? Que, está, eh, que todo el mundo que, tiene una pregunta. Que alguien sí. Todo el eh, mundo tiene una pregunta. El tema migratorio es. Ustedes, entonces, lo que se van por México y por Guatemala. Eso, después que llegan allá, no tienen probabilidad de regularizar su situación. No, porque llegó ilegal. Eh, al, al llegar ilegal, tiene una sí, condición sumamente. Se complica difícil. la cosa. Lo, ahí. Que, lo que hacen es que agarran, le toman la información, la suelta... Porque yo no he dicho que. En algunos casos. Se casa eh, lo de, lo devuelven de una vez En otro cuando lo sueltan adentro Le ponen una cita, tiene que ir a la corte Y claro. muchos se hacen el loco Y no, no voy para ninguna corte Y ya esa persona no puede No puede, no hay forma O, o sea, si de, se de la una oportunidad que tenía De poder solicitarlo nuevamente Al ir a la corte, ya lo, lo pierde automáticamente Automáticamente Pero que si va a la corte como quiera Bueno, pero por lo menos Fue a la corte ya que metió la sí. pata. Estuvo en Nueva York. Sí, es así. Es Son así. Tanta, tantas situaciones, ¿verdad?, que se dan en, en el deseo de ese, de, de, de, de, llegar a los Estados Unidos. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Adelante. ¿Con quién hablamos y de dónde? El, el, el, el, el, el lado de la montaña. Le habla José Martín Abreu. Solo un poquito más, Jonas. Ahí, vamos a escuchar sí, sí, sí, sí. ¿De dónde? De los Ah bueno, tu pregunta sí, Yo quiero preguntar al licenciado Yo he ido a y me han dado la visa La última vez que yo fui, o sea, aquí, a los tres meses ¿no? Y cuando nos volvamos por familia El consul nos llama Y nos dice No voy a ser rápido cuando pueda Pero eso fue en el 2018 como que no se oye bien, o nada, Está muy bajito el audio no escucho, para que el licenciado pueda, no sé, como que está, no sé si se pueda subir un poquito más la voz del amigo televidente. Escucha más. Juan, si quieres puede cortar los tele, los radios, los, los, los como es? Los, los micrófonos y darle volumen allá. Bueno, ahí hay dificultad De hecho... Una pena eh, Si ¿sí se puede dar un número de... Bueno, el licenciado de que dé su teléfono Muy bien eh, No, pero también pues, vamos a dar mi número Eso también, es lo que le iba a decir El 829-659-6483 eh, Mi número para que la gente... Aquí lo ponemos la pregunta lo llaman, En lo que los técnicos ahí. ya resuelven el problemita que hay Porque sería bueno eh, darle ¿Cuál? la oportunidad... ...a ese número. amigos televidentes. Eh, bueno, ahí está mi, mi número de per, partícula personal, mi móvil, para que me llamen ahí... ...y hagan la pregunta ahí al licenciado Constantino Rosario, que está con nosotros en esta noche... Eh, ...sobre orientación migratoria, ¿verdad? Pero lo importante o... de tener una asesoría migratoria, porque quizás muchos de los que arriesgaron su vida... ...su salud y sobre todo la cantidad de dinero que invierte pensando que van a llegar... ...a un país donde realmente son... ...van a llegar como ilegales... ...vamos a... ...no, no podemos claro. romantizar las cosas... ...usted llega como alguien... ...usted... Es, ...llega como nadie allá... ...es así... ...bueno, aquí tengo una... una llamada... ...buenas noches... ...sí, buenas... ...yo era la persona que estaba hablando ahora mismo con ustedes... ...sí... ...entonces, le decía al licenciado... ...que nosotros fuimos... ...en... ...en el 2018... Entonces, eh, o sea, ya me, había, ya me la había mirado una vez. Vimos en el 2018, entonces cuando nos íbamos, el cónsul nos llamó de nuevo para atrás y nos dijo, cuando vuelvan, no vuelvan tan rápido. O sea, nosotros fuimos a los tres meses más después. Pero de ahí para acá nosotros hemos hablado de muchas cosas, de ahí para acá nosotros nos casamos, que era un unión libre. La esposa de mía era estudiante de medicina, ya es médico. Eh, tenemos una nueva posición económica yo quiero quisiera saber qué me dice el licenciado respecto a eso ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace entonces en el 2018 fue la última vez que fueron a solicitar sí, la visa? Nosotros fuimos el día 3 de octubre del 2018. Yo creo ya pueden tienen tan, bueno, vamos a escuchar al sí, licenciado, sí. gracias. O sea, el, el, la pregunta es él fue ellos fueron en el 2018 y, y los rechazaron. Y, y los rechazaron, entonces dice ¿Cuándo podría ser la fecha? Porque ya se casó ya, ya, ya su, se casó, cambió el estatus. El perfil le varió. O sea, si el perfil le varió, usted no. O sea, ya usted, como yo decía, dentro de seis meses puede aplicar nuevamente. Lo que tiene es que tratar de fundamentarse en los arraigos. Que lo veníamos diciendo, ¿cuáles son? Propiedad, familia, educación, el laboral. O sea, si, si usted no tiene un trabajo, pero hace algunas actividades.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 Sí, eh, yo soy la misma persona, lo que, ah, quería, okay. decir, sí, que quería decirle al licenciado que se me ha habido que nosotros tenemos nuestra casa propia, tenemos tres niños, tenemos, también, tenemos ¿Usted tenemos, presentó esa situación cuando fue en el 2018? Eh, cuando fue, cuando fuimos al principio no, ah. ¿sabes? Eh, porque no, después también hace tiempo, porque era estudiante, eh, no presentamos en la casa ni nada de eso. Ya, cambió, varió, varió la... Okay. Sí, ¿Cómo no? Si, si el perfil suyo... Si el perfil suyo varió, usted puede ir con toda libertad. O sea, verificar que todo esté en orden y usted puede ir con toda libertad algo claro. muy importante licenciado es hablar la verdad uh -huh. porque hay, hay ah, gente no, que sí. no habla, habla mucha mentira sí. y contestar justamente lo que le pregunte porque hay gente también que se de boca hacen cuentos eso me han dicho sí. Sí, sí no importante esa pregunta una es me preguntan una cosa yo no somos automático no somos un robot sí no sí no no Usted tiene la capacidad de poder, si le dicen, usted tiene hijos, sí, yo tengo dos hijos. No le está diciendo, sí, yo tengo, usted dice, sí, yo tengo dos hijos. Usted puede abundar algo, usted lo que no puede es eh, eh, dialogar y hablar y hablar y hablar abundantemente, pero sí es permitido que haya un diálogo. Es como una conversación normal. Eh, es normal que los nervios... ...pues pues traicionen a la persona, pero usted puede tener un diálogo normal. Constantino, aquí hay una última pregunta, ya me, eh, nuestra amiga Yolanda Coronado nos escribe... ...y dice que si una persona con visa y casi no viaja y tiene hasta ocho años sin viajar, ¿podría tener problemas? Bueno, ha de suponerse que si usted va a buscar un visado es para usted darle uso... El hecho de no darle uso, bueno, pues trae ciertas, ciertas cuestionantes. No obstante, no conozco el primer caso que una persona que ha durado mucho le han retirado el visado. Por ejemplo, eh, tengo una hija de, de... bueno, ya tiene 30 años y ella tenía una visa de 10. Primero le dieron un año, entró y después le renovaron con 10 años y de esos 10 años que fue... bueno, recientemente fue que fue... A Miami no tuvo ningún inconveniente, por lo que entiendo que no tendría ninguna situación. Les reitero, en mi experiencia no conozco de nadie que haya tenido mucho tiempo que le hayan retenido su... Bueno, Constantino, de sus redes sociales, ahora aproveche este segundo que nos queda. Sí. muchas gracias. Eh, estamos en canal de YouTube como Soy Visa, S.O. y Latina, Visa como tal y cual se escribe... Aparte de darle la asesoría correspondiente, ahí le indico a ustedes cómo llenar los diferentes formularios y se si ahorran una buena cantidad de dinero a la hora de hacerlo. Eh, lo único que muchas personas, a pesar de tener las informaciones que a través del canal de YouTube o ya sea Instagram, cualquiera de las redes sociales, cometen muchos errores. Una persona me llamó la semana pasada. Pues hizo un pago de 160 dólares a unos estafadores. Me pasa, dame esto, dame... Pero mira, tú no le hiciste pago a la embajada. Y ahí viene el problema grandísimo. Entonces, el canal nos, de nosotros, en cuanto a lo que es YouTube, Soy Visa, pueden buscarlo en YouTube. Instagram. Y nuestro número de teléfono, que lo pueden poner en pantalla, si así desea. El 809-252-5758. Y estamos ubicados en la restauración 352 Alto, esquina Capotillo. Estamos ahí a la entera disposición. Bueno, señores, ya ustedes saben, cuando bueno. vayan a buscar visa, llamen a Constantino, a ese número que está ahí en pantalla. No vaya a presentarse a lo loco, consulte, asesórese. Para que pueda obtener mejores resultados Bueno, eh, el, eh, el íntegra <risas> de, del programa La Ciudad en Vivo TV Gracias a nuestra coordinadora de producción eh, Dynasty Por la, uh -huh. la información que me dio ahora Muchas gracias licenciado eh, Constantino Rosario, eh, sé que mucha gente lo va a constatar a partir de ahora porque la ciudad en vivo se, va, se ve bastante, yo sé que usted eh, tendrá mucho trabajo en los próximos días. Bueno. Gracias gracias a ustedes por, por habernos invitado a esta sucesión tan importante y quizás en otra oportunidad si ustedes los consideran ah, hablaríamos de lo que es claro, la claro. residencia. Ah, vamos a ver si hacemos la cita importante. mensual aquí en el programa. ¿Qué le parece? Como, como ustedes consideren, sí, sí, nos mensual, de que esté, esté aquí en de acuerdo. Y, y avanzamos en esa vertiente. La parte de migración bueno, es muy no, importante. Muchas gracias, señores. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias, Jenny Díaz. Muchas gracias por tenerme por acá. Y Yocasta, Yocasta Rojas ha estado de vacaciones hoy, de vacaciones <ríe> Y entonces hemos tenido a Jenny Díaz, una excelente profesional que ha estado también compartiendo con nosotros. Un honor. Muchas gracias, Nelson. Muchas que se repita, que se repita. Así será. Señor, muchas gracias. Volvemos mañana otra vez Chao. aquí, yeah. a la ciudad de en vivo.